Doble salto, acordate. <risa> bueno, ahí, ahí va un minijuego que lo que Bueno, y ahora reinicia la tortura para el que quiera probarlo después. Eh. <laughs> ¡Ah, eso es lo que <laughs> <laughs> <laughs> ¡Sí, la forma! la闘 oh, Nation no, <música> <es>, <tose>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 Uh, no. no, mira, aquí está la poco para abajo para que se El Ese es no, no, el peligro. Uy, ya está más pulento. 24. 24. el espacio y tenés que hacer que llegue no. bueno, <risa> el... Y tenés que esquivar diferentes obstáculos como el emoji Triste, el botón de bloqueo no. de Facebook, el botón de el, reportar no. de Facebook, el bot de Copyright. Teníamos la idea que, es. que el bot de Copyright lo tenía que perseguir. Claro, era, claro. era como una de las mecánicas... Claro. Malas, pero bueno, llegamos. No, no, no, no, llegamos hasta cierto llegamos. punto. Llegamos. El bot se puede perseguir. Te perseguí mucha bicha y queda horrible sí. estéticamente, sí. pero te va en los hitos con que tenés que empezar. Así que bueno. Vos que yo voy ¡Wow! ¿Cuáles son los libros que tenés que agarrar? Uy, pará. Los cositas, ah, el libro de la cocina, la revista el Caras. El libro. ¿Este es la... Claro. Los, los libros son esos, esas cositas ah. que no se entienden que son libros. Ah, no se entiende porque es bueno, muy chicos, o sea, ahí tiene un montón de cosas obviamente que se pueden. No, eso, como que pasamos por atrás y no recompensamos, pero pasamos por adelante, se está por adelante. Y eso es por la perspectiva. Sí, sí. Alto laburo le daría. Ah, sí, tiene un estilo muy bonito. Vale. <risa> <risa> <risa>